Para nosotros es un, un compromiso importante que desde una universidad pública se haya gestado esta idea en una lectura sobre un campo que no tenían hasta ese momento historia en la formación de posgrado en nuestro país. Nosotros tenemos la demanda de trabajadores sociales, psicólogos, estas serían las dos primeras numéricamente, luego también tenemos terapistas ocupacionales, psicopedagogos, comunicadores sociales, profesionales del campo de la educación, y eh, hemos tenido médicos, tenemos abogados, hemos tenido en, en otras cortes va variando también el perfil de la demanda en cuanto a profesiones, varía con una este, corte u otra. Nos alienta a sostener este compromiso con el desarrollo de la carrera de esta manera, el hecho de tener una demanda constante de profesionales que este, se muestran interesados en cursarla, también un número muy importante y creciente de alumnos tesistas y por ende de graduados, lo que este, nos permite estar dentro de un porcentaje alto de la graduación en posgrado dentro de la República Argentina. Así que eso nos alienta a seguir, mejorar y adecuar los compromisos adquiridos. <risa>